Eh, bueno, mi nombre es Sebastián Barros, coordinador del GT y Vida en Común. Eh, lo que nosotros trabajamos eh, en estos años de, de trabajo colectivo ¿no? Fue sobre esta idea de educación y vida en común frente a la expansión del neoliberalismo, una forma de, de gobernar. investigamos las tensiones y resistencias que la neoliberalización encuentra en el sistema educativo, básicamente en el sistema universitario y en la educación secundaria, como hay una, ciertas tendencias a la individualización dentro de ese sistema, Ciertas eh, eh, tensiones que llevan a una segmentación jerarquizante de, eh, de los niveles de trabajo y de las posibilidades de trabajo. ¿no? Por ejemplo, la contraposición entre escuela privada y escuela pública y cómo todos esos procesos van atentando contra una idea de lo común, integradora, más equitativa, igualitaria y tienden a la fragmentación de los lazos sociales con las consecuencias y efectos políticos que eso tiene. Para ello, también tuvimos vínculos con, con gobiernos locales y estaduales, ¿no? eh, eh, eh, eh, redactando informes sobre educación, eh, convivencia en la escuela, eh, violencia en zonas vulnerables. ¿no? Eh, construimos también redes de apoyo a trayectorias educativas en zonas vulnerables de, de algunas eh, localidades, y se trabajó con sindicatos docentes en, en torno a temas como mercantilización de la educación, la privatización, la búsqueda de un beneficio individual o corporativo, y tratando de ver qué idea de comunidad se dispara con estos presupuestos. ¿no? Por último, digo, dos de los tres años que incluyeron a este proyecto transcurrieron durante la pandemia, con lo cual eso fue un tema que necesariamente tuvo que ser abordado, y así trabajamos cómo la pandemia, ¿no? y descubrimos cómo la pandemia fue profundizando ciertos principios individualizantes en relación a la educación y la vida común, cómo profundizó desigualdades entre estudiantes y cómo eh, también empeoró problemas del trabajo docente, ¿no? donde la idea de alienación en el trabajo aparecía de manera constante. Bien, esos fueron más o menos los, los puntos que, que trabajamos en estos tres años.